Oiga mi gente, un honor saludarlos, los saluda a su amigo y hermano Darwin Almeida, ¡Tutormento! video videojockey de la calle la manda más, y hoy quiero enviarle un abrazo grande a mi familia, de la Superior Estéreo, comandada por mi hermanazo Otto, Otoniel, Qué maravilla, que Dios les bendiga en estas festividades, que pasen un día realmente espectacular, que pasen un diciembre maravilloso al lado de sus seres queridos, mucha paz, mucho amor, y eso sí, sabrosura total, te lo dice Tu tormento, vaya llame.